En el marco de una actividad de funcionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana PLD en la provincia de Duarte, pertenecientes a la línea política del presidente Danilo Medina y que por ende buscan la reelección, al ser cuestionados sobre su postura en torno a la modificación de la Constitución Dominicana en busca de la continuidad del primer mandatario, se negaron a fijar una postura definida. Mira, en actividades de domingo nosotros no vamos a hablar de continuidad, ni vamos a hablar de modificación de nada, ni vamos a hablar de reelección. Ahí nosotros vamos a reconocer la gran obra que el presidente de la República, el licenciado Anailo Medina Sánchez, ha hecho por este país y específicamente por la provincia de Duarte. Decir que eso no es un tema, ese tema para nosotros no está en agenda en este momento aunque no sea el, el domingo, que aunque no se trate el domingo, o sea, hoy usted como revolucionario. comentar, el pueblo que decidirá mañana lo que se podría hacer. Bueno, déjame decirte que en el Congreso, por lo menos a mi ledis Núñez no se le ha planteado que se va a modificar la Constitución para una nueva repostulación. Y decirte que no es el presidente Danilo Medina que quiere repostularse, es el pueblo que lo está pidiendo. Lo que tú puedes estar siempre segura es que siempre estaré a la decisión que tome el presidente. Siempre he estado al lado del presidente Medina y cualquier determinación que él eh, elija, yo estaré siempre apoyándole, siempre al lado de él. Recordamos que esta no sería la primera vez que se modificara la Carta Magna con el fin reeleccionista. Y que a pesar de que la línea política del expresidente de la República y actual presidente del PLD, Leonel Fernández, en la actualidad se opone, en años anteriores fueron partidarios y beneficiados de la misma. Joanny Correro, NTN, su noticiero regional.